<risa> vamos a ver cómo se ojalá, ha manejado ojalá, el pueblo y el deporte ¿no? ojalá días, y, y haya una propuesta para el deporte Importante, de cada, del partido que gane no buenos, importa, días, buenos días, días amado, buenos días Carolina buenos Julio, días, buenos días gigantes buen día, ¿Cómo está? Sócrates Ganamos. Ganamos. buenos Buenas, días buen día. hermano en el día de hoy muchas informaciones deportivas señores, pues en el día de ayer eh, el equipo de gigantes del Cibao derrotó al equipo de las estrellas orientales en partido oh. celebrado aquí en el estadio Julián Javier eso es un, jue un, un juego ganado, vestido de pelotero. Con, <risa> con marcador de ocho carreras por cinco, eh, un partido donde la defensa no se vio nada bien eh, por parte del conjunto de casas. Bueno, claro, es algo que representa doble para mí, porque ya que soy de aquí de la ciudad... El equipo se lo merece, esa fanaticada que nos ha apoyado, es algo sumamente emocionante. David, ¿qué ha cambiado del tercer juego en adelante? En la tónica, los dos primeros partidos ganaron los dos equipos como visitantes. Sin embargo, luego de ahí todo el mundo ha ganado su caso. Bueno, creo que la serie se ha dado como se percibía, ha sido una serie muy difícil. Los equipos cada día hacen nuevos ajustes, hacen nueva estrategia, tanto ofensiva como defensiva. Y creo que la serie va a ser así. Vamos a seguir jugando igual y nada cambiará. ¿Qué te parece el equipo? Ellos son favoritos en el papel, sin embargo, se ha jugado con el corazón por parte de Indios. Bueno, sí, yo gracias a Dios en las tres finales que he participado en la Liga Nacional, los otros equipos son favoritos, eso es algo que nos motiva más. Ahora estamos a punto de una victoria para conseguir la corona y gracias a Dios estamos trabajando bien en equipo. Y vuelvo al tema de la ciudad, ¿cómo te sientes? En San Francisco, década de noche Señores, ahí estuvo el dirigente David Díaz agradeciendo el apoyo a los fanáticos. En todos los encuentros de la serie final eh, ha sido un lleno total a favor de nuestro conjunto. Obviamente la ciudad ha respondido como un, una asistencia digna de una final de verdad y sobre todo una final de tanto nivel contra un equipo tan competitivo como el conjunto de metros de Santiago. Ya por último... Eh, decir que se sigue desarrollando con éxito el torneo de baloncesto U14 que fue inaugurado el pasado fin de semana eh, por la Asociación de Baloncesto donde eh, en tres partidos celebrados en el día de ayer en el Club San Martín de Porres pues el equipo de los Rieles derrotó 46-43 al Juan Pablo Duarte en ese encuentro y Máximo Gómez se impuso 54-22 por 22 al club Gregorio Luperón y la escuela David Díaz derrotó a Cenoví 37 por 33 siendo esa pues la jornada dominical en el día de ayer ya la próxima jornada será el día 2 de noviembre cuando se vuelve a jugar este torneo U14 eh, que se está celebrando en San Francisco de Macorís en esta categoría y que ya luego el próximo paso es conformar el equipo que va a representar la ciudad en, la, en las eliminatorias nacionales que ya fue anunciado por la Federación Dominicana de Baloncesto, la FEDOMBAL. Así es que éxito para todos los que están participando y que la asociación pueda conformar una buena selección de esos niños de 14 eh, por debajo de 14 años que están participando en este importante torneo. Mi gente, es todo lo que tenemos en deporte en el día de hoy, en este lunes, aquí en la mejor propuesta matutina, por supuesto es de mañana. Bien, gracias a ti Tony por las informaciones deportivas. Gracias.